Este hilo este tubi abro y lo Bing. Una vez un chico con una bicicleta me vino a decir que mi hermano comía basura y mi hermano decía que no era cierto, pero el niño interrumpía a mi hermano cuando quería hablar. Claramente estaba molestando a mi hermano así que mi hermano y yo lo molestamos a él. El equipo perfecto. y él se estaba comiendo una elote así que cuando se la terminó me la tiró en la panza no me dolió tanto mi hermano fue a recoger una piedra grande que estaba en la calle y me dio una a mí y amenazamos al niño con que le íbamos a tirar la piedra pero él se subió en su bici y me persiguió a mi hermano y a mí estábamos en una cancha de fútbol pequeña así que corrimos y dimos vueltas dimos vueltas y vueltas hasta que nos montamos en una especie de bloque grande que estaba siempre cerca del arco de fútbol cuando estaba arriba con mi hermano le dije el chico tengo esta piedra y no dudaré en usarla y él me dijo tíramela y para que tú veas lo que haré yo no tenía nada de miedo ni mi hermano tampoco casa y yo también me fui después estaba en el parque y él vino a toda velocidad con su bike y me dijo algo como ya vas a ver lo que te espera yo le dije con toda mi superioridad ja vete de mi parque no queremos gente como tú